Padre Santo, te pedimos por los jóvenes del mundo, que son la esperanza. No te pedimos que los saques de la corrupción, sino que los preserves de ella. Padre, no permitas que se dejen llevar por ideologías mezquinas, que descubran que lo más importante no es ser más, tener más, poder más, sino servir más a los demás. Padre, enséñales la verdad que libera, que rompe las cadenas de la injusticia que hace hombres y forja santos. Pon en cada uno de ellos, un corazón universal, que hablen el mismo idioma, que no vean el color de la piel, sino el amor que hay dentro de cada uno de ellos. Un corazón que a cada hombre y mujer les llame hermano y hermana, y que crea en una ciudad que no conoce las fronteras, porque su nombre es Universo, Amistad, Amor, Dios, Padre Santo, cuida a nuestros jóvenes. Amén.